La empresa pública de Aguas Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, continúa con su campaña solidaria y en la mañana de hoy ha tenido lugar en la propia sede de Acosol la entrega de un donativo a Bancosol, por parte de su consejero delegado ejecutivo, Manuel Cardeña, que ha sido recibido por el adjunto a la presidencia, Rafael Salcedo. También le ha acompañado en la entrega, por parte del Ayuntamiento de Marbella, Isabel Cintado, Concejal de Derechos Sociales y Begoña Rueda... ...responsable de política Social, Sociales de San Pedro Alcántara. Muy buenos días a todos, seguimos con esta iniciativa solidaria... ...que por parte de la empresa pública, Acosol, se ha puesto en marcha... Eh, ...colaborando con entidades como Cáritas, Roja ...y en este caso Bancosol, que nos acompaña... ...un viejo amigo mío, Rafael Salcedo, que, bueno, que hemos, hecho, hemos tenido... ...muchas batallas juntos y también me acompañan pues, las dos... Eh, responsable de, de temas sociales de Marbella, la concejala de Derechos Sociales Isabel Cintado y la eh, concejala también de Políticas Sociales Begoña Rueda. Bueno, yo creo que Banco eh, Sol ha iniciado una senda de colaboración con estas entidades sociales que estoy convencido que no va a ser ni la, ni la primera vez ni la última, que vamos a seguir colaborando. El Banco Sol, pues, una garantía de que la familia, eh, las familias que lo están pasando mal o que están en riesgo de exclusión social, pues tengan acceso a, a la comida sin, sin ningún tipo eh, de, de, de. con todo tipo de facilidades. Y, y la verdad, bueno, es que ya llegan una larga trayectoria aquí en, en, en Marbella. Así que le vamos a hacer la entrega de esos 1.000 euros a, a Banco Sol, que ya se han ingresado en su cuenta, esperando y deseando que sean. ...pues mucho más también las empresas de proveedores... Eh, ...pues en las aportaciones que hace el Comité de Empresas de Acosol... Y, los de, ...y todos los que han hecho posible esta entrega... ...que seguían sumando y que podamos seguir haciendo... ...este tipo de, de aportaciones solidarias... ...como no puede ser menos en una empresa pública como Acosol. Sí. Bueno, yo quiero darle las gracias... ...en nombre de Banco Sol a, a Acosol... ...que realmente este tipo de aportaciones a nosotros... ...nos hacen la posibilidad de convertirla ...en kilos de alimentos ...y atender a, a las personas y familias que están en Marbella... ...en situación ahora mismo de, de vulnerabilidad... ...y que realmente están en situación de, de dificultad... ...para poder acceder a estos alimentos... ...nosotros tenemos el reparto de forma diaria... ...y también a veces mensuales... ...dependiendo del volumen de la, de la, de la entidad... ...incluso de, de las familias que atender... Eh, ...vuelvo a repetirme que muchísimas gracias a COSOL... ...y que seguiremos atendiendo a la población de Marbella... ...como se merece. ¿Cuántas familias atendéis diariamente? Perdón. ¿Cuántas familias atendéis diariamente? Bueno, nosotros no lo contamos por familia... ...nosotros lo contamos por, por personas... ...y ahora mismo estamos atendiendo... ...antes del COVID, de la crisis del COVID... ...más de 45.000 personas de forma diaria y permanente... ...y esto hemos, hemos detectado desde el mes de marzo... ...un aumento del 25% en toda la provincia... así que Marbella... Fue una de las primeras que se dio cuenta y que había detectado ese aumento y se pusieron en contacto con nosotros y empezamos a trabajar de la mano, junto con el ayuntamiento.